Entonces, en medio de esta pandemia, es eh, algo muy delicado para nuestro país, tanto para el gobierno de Danilo Medina, como para los demás partidos, eh, pero también para el empresariado y para todo el dominicano común. Sabemos que estas elecciones eh, incluso ya se pospusieron, eh, tenían que realizarse ahora en este mes de mayo, y obviamente se movieron para julio. Esto conlleva una, un trastorno, ¿no? Eh, en el sistema y, lamentablemente, eh, quizás el gobierno, el, la misma, los mismos ministerios que tienen que ver con la salud, no han podido dedicarse al 100% por el tema político, aunque el, el ministro de Salud Pública, Carlos Sánchez, siempre evade, incluso se siente muy ofendido cuando le hacen algún tipo de preguntas relacionadas con con la política y sus funciones, él se siente mal. Yo digo, bueno, pues es un político, usted es ministro de salud pública de un partido, de un gobierno. Y lamentablemente el factor político está en medio de esta campaña y más un país como este. Y creo que eso no ha ayudado a que se tomen las decisiones puntuales. Sí se ha hecho. Y hay que reconocer que el gobierno eh, ha hecho mucha... mucha muchas medidas que han favorecido y han apaleado un poco la situación tanto de salud como económica. Eh, ya la parte social es la que está siendo un poquito eh, más eh, distorsionada por el tema de que la gente no está acatando, eh, ya le perdió el respeto. Mira el titular que salió hoy en algunos medios nacionales sobre que Santo Domingo le perdió el respeto a la pandemia y está pagando las consecuencias vemos que los casos siguen aumentando eh, y aunque por ejemplo aquí en la provincia de Duarte que lo hemos estado diciendo han bajado significativamente pero no han dejado de fallecer personas no han dejado de contagiarse personas no han dejado de aumentarse los casos entonces eh, como tú lo dices nuestra curva todavía no le vemos eh, eh, eh, el punto donde lleguemos a la quiebra de que la curva porque la curva es donde va a llegar el punto de quiebra de bajar la pendiente ¿eh? Eh, hasta que pueda bajar. Y como tú dices, eh, aplanemos esa curva y nos mantengamos lineal ya en una fase de convivencia con el virus que la gente se la ha ido adelantando a eso. Pero bien, vamos a un corte. Eh, antes del corte, eh, hoy eh, nuestro invitado, eh, acabamos de hablar con él, que es Alberto Sayas. Alberto Saya es eh, el ideólogo y productor de, de un récord palmerengue. No sé si tú recuerdas que incluso no, no, no, nos estábamos riendo que hoy en día se ha puesto de moda esta plataforma de Sky, pero eh, nosotros tenemos, en el caso de nuestro espacio, el toque del mediodía, antiguo el toque de queda, tenemos ya muchos años usando esta plataforma y transmitiendo de diferentes países, incluso haciendo entrevistas. De hecho, el formato de esta nueva temporada incluye eh, un monitor, un televisor de unas 75, 80 pulgadas precisamente para eso para hacer entrevistas remotas con personalidades que a veces se le dificulta venir aquí a San Francisco de Macorís y que ya gracias a la tecnología eh, la podemos tener el caso de Alberto Saya, no sé si recuerdo cuando se hizo el récord para el merengue fue domingo y el lunes al día siguiente nosotros lo tuvimos en primicia exclusiva hablando de este récord y lo tuvimos vía Skype eh, la entrevista está ahí y mucho trabajo que hemos hecho la primera entrevista antes. después sí, del rey, sí. el rey. Sí. ahora, ahora eh, eh, él está trabajando eh, de hecho por eso no pudo eh, hoy no va a poder estar con nosotros yo mismo le, le dije que lo dejábamos para la próxima semana porque está terminando la edición del de videoclip es una canción adaptada al merengue en donde participan en diferentes eh, eh, artistas, pero eso lo vamos a hablar más adelante, incluyendo a Natacha, eh, a Nati y Natacha. Pero eso, eso lo vamos a hablar eh, más adelante. Como también vamos a hablar de una encuesta que tenemos y queremos hoy abrirla.